Poliwia y cuando se y que hace Pascua, Jesús hoy y toca Betania. Lázaro, un tlacatl Jesús, chantia y es Juan Jesús, yo que yo y Panóncalpan Marta Quintlamacaya, Niman Lázaro, Katka que seme de un tlacame upatla, Jema, María, litro, a, y es Juan Patlacuastecatka y Juan Jesús. Gema, María, jocuá, que canastrasco colitro ajo y toca Nardo y es un y es patio ni mañana y caún a y o que mal te hicieron jesús ni manquema o que de y y este con cajli ten y kaun a realista más judas iscariote y con el simón y es un oteo antapo y en techo más y no machizcaban jesús y es un o que te o si más, no me acaso que y que cientos de denarios, no me acaso que me acaso que me acaso que me acaso que me acaso que me acaso que me que me acaso que me acaso que me que que me acaso que que que y es que ver que no que ver que hay que ver no hay que ver que hay que que hay que que que y es no para contar Lázaro y Juan Jesús o que yo leíte ni maúques tegne mi tizime. Y es hoy, y que y que un tupisque, o que trastoilíke para no que Lázaro, pampa sañejo Y pampa mié que un hebreus y no cistin que hintech ni mañas que tocaya Jesús.